Hola qué tal gente, cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro nuevo video Y bueno chicos, eh, hoy voy a traer un noticiero informativo así, pues que pasó eh, hace casi ¿qué? 4, 5, 6, 7 días Que volvieron a hackear a Centicalpa y esta vez Centix Hacked, bueno Hacked o como sea Is Hacked Again by Pizza, vale? Pizza, pues no sé, se la tiene montada este men o yo que sé, le ponen las estadísticas, pero lo, le como que le borró también los niveles, no, no, no, no creo que le haya borrado los niveles porque ahí los tiene 220, nunca le borran los niveles, o sea, cómo le van a borrar los niveles o a sea, este men que es un creador bien bien épico o quién sabe si se los ha borrado en serio, pero bueno, eh, Senticalpa ha hackeado de nuevo, ya van como cuatro veces que lo hackean a Sentic y es muy mal, ¿vale? porque... No tiene la culpa céntico, ¿sí? quién sabe si se la tenga montada o quién sabe, pero pizza se la debe tener montadísima a este men. Y pues bueno, eh, hace muchísimo, bueno, hace como unos cuatro días vimos que mmm, salió el Icon Conte, Contes. Bueno, perdón si no lo pronuncio bien, pero bueno, él es el Icon Contes. Que pues, eh, como en toda competición, hay injusticias, ¿vale? Y pues esta no fue la excepción, ¿vale? Básicamente no entraron muchos iconos que personas que, o sea, sí le habían dedicado muchísimo tiempo O sea, hay injusticias y hay otros niveles que sí son muy feos O sea, la verdad no sé por qué metieron esos, ni esos niveles, ojo Esos iconos eh, pues la verdad es que son muy feos Y hay otras personas que sí le dedicaron muchísimo tiempo, hicieron unos, nive unos niveles ¿Por qué digo niveles? Unos iconos que sí se merecían estar ahí y pues al final, eh, no, no los metieron Ya saben, hay injusticias en toda competición Y pues bueno, al final de este video de the Vprint Hubo, eh, bueno, se puso así como todo raro así eh, Como siempre lo hizo, como en, en The Codebreaker code O bueno, esa cosa eh, pues sí, hubo ahora salió un cofre, ¿vale? Un cofre que, pues bueno, quién sabe si será donde saldrá la legendaria. No me entré, un icono legendario, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué tal que salga el icono legendario ahí? O yo qué sé, o esos iconos que ellos crearon, o ¿Qué tal que salgan ahí? Y pues bueno, eh, también aparece una fecha de mayo 20. Que supuestamente, bueno, yo creo, yo creo, ¿no? Yo creo que esta sería la fecha de donde sacarían los ganadores, ¿no? O quién sabe si lo sacarían antes. Pero, eh, pues, yo, yo creo que esa va a ser la fecha donde van a sacar los ganadores de, de los iconos o de, del Icon de, Context, que, Context, bueno, no sé decirlo bien, pero, eh, como saben, estos, eh, estos iconos que hicieron los mismos personajes de la comunidad se van a meter al juego, y eso es bien, ¿no? Me parece bien, y, pues, bueno, mi idea es que yo pienso, estos, estos iconos van a salir en este cofre y, pues, van a salir con tipo legendaria o algo así como, claro, ya lo yo que sé, ¿vale? Y pues bueno chicos, eso este era lo que les quería venir a traer hoy, el noticiero informativo de hoy. Eh, pues estas dos cositas chiquiticas. Y pues bueno chicos, no olviden dejar un likecito y suscribirse a mi segundo canal y seguirme en Twitter. Así que pues bueno chicos, nos vemos. Hasta el próximo chicos. Adiós.